23, pero valen como COVID y hace un año andábamos borrachos con el COVID antes tres. De eso se acuerda el pony, antes de en efecto, antes de probar la joya y dame un jean. Por ahí, Carrotero yeah. porque la barras las dejo bien, Baby, siempre estoy en otro level como me Tienes pensando en ese culo de envidia Que todo lo que yo hago va por ti por la familia Me gusta hacerlo duro y que mi mis bebidas Me gusta la buena hierba y también la mala vida Somos unos pesos pesados Dando valor a la liga por varias camas Pasado, pero tu olor no se quita Perdón si no he contestado Estoy representando a la clic a los Killian estoy buscándome el hueco por, porque siempre has hecho críticas sin tu preguntarte tú qué verga has Yo eres falso tan falso tu sangre no es sangre es que yo tengo los míos cantando rolas mías y esos son hechos es así yo no me muevo Sin antes cumplir. for real lo que dio no sospecha like your click bro. estoy en esto desde antes de la cita Darle leve, pero, Nauro, no, tú te pasas, a ti te llaman primavera. Porque llegas y desaparece completa la nieve. Yo no, a ti no te voy a mentir. Me gusta tener la razón, pero la perdí por ti. Hermano, con mi gente solo nos verá discutir sobre qué alcohol comprar o sobre el costo de la Wii. Ocupado tratando de preservar el oficio. Olvidándome de todo ese drama ficticio. Pensando en que tú me sacaste de Quicio, me sacaste del pero no del vicio, llevo a mi gente en el pecho da camino derecho haciendo recuerdos En parques, terrazas, casas y techos, Siempre salgo satisfecho Con mis perros en el club Hoy nos sobra la actitud Oye, barman, porfa, tú Dame un gen. Tonic pa' mi G for real, 477, buena güey, no sit, Quiero todo el green, me escuse aquí, ey blim, blim, demasiado triple street, yeah 24 siete